Durante la reunión mantenida en octubre, transmitimos al Consorcio de Transporte de Madrid esta demanda que recogimos de los colectivos feministas de Leganés y de la Concejalía de Igualdad que regenta Eva Martínez. Nos solicitaban poder bajar del autobús en el punto más cercano a su lugar de destino, aunque no haya parada, para evitar así situaciones de inseguridad y peligro. Esperemos… Que este nuevo servicio anime más personas a optar por el transporte público en lugar del vehículo privado, lo que resulta fundamental para mejorar, entre otras cosas, la calidad del aire. Y queremos reconocer el trabajo del consorcio y valoramos muy positivamente que se esté mostrando receptivo a las necesidades que le estamos trasladando, como ya ha ocurrido con la nueva línea urbana de autobús. Con la puesta en marcha de las paradas a demanda se cumple una de las reivindicaciones del movimiento feminista, que es la seguridad en las calles para las mujeres. Esto significa que cada mujer que vuelva a casa podrá parar el autobús en aquel punto que le resulte mucho más seguro para su vuelta a casa. Estamos ante una política transversal que seguro tendrá gran éxito.